de que estamos adoloridos y que estamos en actitud de cambiar los dominicanos, elevando cada día más la ética, los principios, la seriedad, el cumplimiento. O sea, que no solamente la funda, sino el gesto que necesitamos dar muestra de, de seriedad y hasta de manifestaciones de la voluntad de Dios. O sea que estas, espero que el señor director, a través de la denuncia que hicieron varios padres de la zona, de que entienden que la repartidera, ellos entienden, no tuvo como debió ser. O sea que vamos a revisar eso, para que todo esto siga como debe ser. Sigo utilizando mi agua María, porque sin esto no hay programa. Esto es lo que lubrica y permite que se pueda hacer el trabajo. Hoy a las 12 en el, programa, en el programa de Roberto Neri habló mi sobrino Ernesto Rosario Bonilla, que todos lo conocen como un destacado deportista, un cronista deportista, y me gustó el análisis que hizo sobre la realidad de Estados Unidos. Mayormente, específicamente, sobre la realidad de Nueva York, de Manhattan, de la calle Anti, de la ciudad llamada la capital del mundo. Ahí el problema es serio. Decía mi sobrino, Ernesto, Rosario que es una costumbre que en, el, en Nueva York hay sectores, mayormente ya sectores donde viven los pobres que hay aproximadamente unos y, 35 apartamentos algunos solo con escalones otros con escalones y ascensores pero háganse la idea de muchos edificios en Nueva York, de 35 y 40 apartamentos, de gente que está bajando sin protección. Porque en el mundo se está dando el caso de que los más pobres no se están sometiendo a la disciplina de la protección que evitaría que cada día se contamine más o se contamine menos del deseo que tenemos entonces él dice que la catástrofe de Nueva York eh, la ve como más acelerada que cualquier país del mundo él dice California tiene más gente pero California es una ciudad mucho mejor distribuida mejor organizada Nueva York con todos estos edificios de 35 y 40 apartamentos, el porcentaje del desastre está mucho más cerca. La salida drástica que le están dando a los cadáveres es que cadáver que se produce en cosa de segundo se mete en una funda plástica. Y ...no sé qué destino... ...están haciendo con ellos... ...o sea que... ...Estados Unidos... ...el país ejemplo... ...el país modelo... ...específicamente en la ciudad... ...de Nueva York... ...está dejando... ...mucho que desear... ...está cuestionando... ...por eso... Cada día debemos ser más exigentes. ¿Quiénes son los políticos que van a llegar? ¿Quiénes son la gente que van a asumir responsabilidad? Porque este señor, el Donald Trump, desde que llegó ha estado dando una serie de giros que no sabemos hacia dónde va a llevar ese país. Y que se atreve en medio de esta realidad Mientras ningún presidente del mundo Está haciendo política internacional Opinando Política internacional Este hombre se atreve a opinar De embargo A Venezuela Amenaza a Venezuela Y hasta propuesta a Venezuela De un gobierno provisional Sabiendo uno que todo lo que está pasando en Venezuela es una responsabilidad directa de Estados Unidos. Ahí no hay duda. O sea, yo espero que, que así como a ellos les gusta tanto el capital, las empresas privadas andan haciendo extraordinariamente esfuerzos, no por un problema de humanidad, sino de lo que es el capitalismo que tiene cada día menos contenido humanístico y más intenciones del desarrollo económico. Escuchaba esta mañana, amado José Rosa, citar a un japonés de descendencia norteamericana que en los años 93, 92, había propuesto que ya el fin de la historia había terminado y que las clases sociales Desaparecían para que se quedara el capitalismo como modelo. Ya que el capitalismo, ese capitalismo salvaje que conocemos, sea la estabilidad y sea el modelo del mundo, pero el mismo científico, Fukuyama, a los tres años de escribir esta propuesta de que el fin de la historia, el fin de, la, de las clases sociales, había desaparecido, se arrepintió y dijo, que el capitalismo no podía ser el modelo porque le faltaba muchas cosas por hacer y ahí está el ejemplo parece que el capitalismo no es la solución prefiero más que se hable de la experiencia de la experiencia de estado de de la república china de la china popular la llamada china socialista Prefiero que se hable de esa China que a esta altura del juego está dando a demostrar que su sistema, su sistema está en mejores condiciones de darle salida a la problemática de su sociedad y claro está, a la problemática del mundo. En América Latina, Cuba ha dado muestra con su actitud solidaria de enviar médicos a Italia y a otros países, Haití. Y aquí que hay un grupo de estudiantes dominicanos que estaban haciendo especialidad en Cuba y que de unos ciento y pico todos están aquí y ya yo lo he visto en los medios de comunicación haciendo su trabajo, haciendo su trabajo. Me gustaría que cuando todo esto pase, hay una señora que vi por televisión, la presidenta de la Asociación de Enfermeras Técnicos, o sea, la no graduada, eh, usando términos extremistas y hasta de protagonismo y deseo de llamar a la atención como una forma de vender su imagen y de vender... Eh, publicidad, decía esa señora creo que se llama Francisco que hay enfermeras que como no tienen condiciones de, de ningún tipo han tenido que coger su brasiel y convertirle en una mascarilla señora realmente da pena que dirigentes como usted estén coordinando actividades, representan gremios cuando a usted se le nota que lo único deseo que usted tiene es de coordinar para usted reflejar su naturaleza de ser humano. Yo soy importante porque soy la presidenta, pero no hay nada en ese juicio. Porque inventarse usted, de que, que las enfermeras, y, y la prensa hizo eco de eso, y todos los periódicos salen, que las enfermeras cogen los brasieres para convertirlo ese extremismo, es una situación extrema. No obedece a situaciones, a posiciones serias. Por eso aquí, tan pronto esto pase y pasará, las sociedades vamos a tener que ser más exigentes con lo que vayan a ser presidentes del sindicato.